Agüita. Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal Turururu. Bienvenidos a este canal Dani con H El día de hoy, amigos, el día de hoy les traigo un video muy interesante que sé que a alguno de ustedes les va a gustar. Y sí, como ya vieron en el título de aquí abajito, el día de hoy les voy a recomendar algunos podcasts relacionados con el misterio, con el terror, con historias. Yo básicamente, de verdad... Los escucho todo el tiempo eh, y más en esta temporada de que en las mañanas está haciendo frillecito, eh, está un poquito como nubladito y tiene esa vibe increíble que me encanta. Y yo sé que también a ustedes y también porque pues ya estamos en otoño y todo eso. Entonces el día de hoy espero que les gusten estas recomendaciones de podcast. Creo que me voy a poner los lentes porque pues no veo. Vamos a comenzar con el primero de los podcasts, este de verdad me llama bastante bastante la atención porque hace unas semanas que me topé con este podcast y la verdad es que me gustó muchísimo eh, ya había escuchado otros como, como con la misma temática pero este es exclusivo exclusivo para eh, como historias que acontecieron aquí en nuestro bello México Mágico y se llama Leyenda Urbana MX en el que, pues sí, hablan de toda esta cultura del terror, de, de las historias que de pronto nos contaban nuestros papás o nuestros abuelitos y hay de, la, de las que más conocemos hasta de las que no tenemos ni idea que existían entonces la verdad sí están muy muy interesantes Porque hay un montón de leyendas desde fútbol historias de México, de los masones, o sea, muchas muchas cosas desde el charro, de la llorona de la planchada, de muchas otras y de algunas otras tantas que ni siquiera ni se imaginan ni se habían puesto a pensar por aquí la verdad es que está muy interesante yo ya me escuché algunos eh, episodios y eh, altamente recomendado el siguiente podcast me lo súper súper mega recomendaron y yo quedé encantado con esto porque son tres amigos que llevan una dinámica muy, muy cool para mencionar ciertos eh, temas de miedo o, bueno, no solamente de miedo sino como cosas que no sé, como las caídas más raras o la, las tres eh, choques extraños o situaciones extrañas en los Juegos Olímpicos o qué sé yo, pero lo hacen de una manera muy particular, entonces eh, este podcast se llama Mucho Podcast y eh, Hablan de un montonal de cosas, eh, experiencias paranormales, llamadas más tenebrosas, relatos oscuros de la mano peluda, teorías, eh, en fin, muchísimas, muchísimas eh, como temas. Que nos interesan Les digo, no solamente es como de terror Sino también relacionado a como Cosas extrañas que pasan eh, O datos como curiosos Que nadie sabía, pero de una manera Muy chusca El siguiente podcast es... Uf, este la verdad es que me gusta muchísimo Porque habla de casos De casos que sucedieron De casos que siguen abiertos De casos que ni siquiera los has visto en el internet Bueno, en el YouTube Porque de pronto yo también me pongo a ver Como los casos de no sé quién casos sin resolver O el caso de fulanita Pero la verdad es que están muy muy muy buenos Y este se llama Criminalista Nocturno La verdad está muy muy bueno eh, Habla acerca de eh, investigaciones forenses, criminalísticas, casos sin resolver, eh, asesinos seriales, un montón, un montón. Eh, además, aquí yo me encontré mm, un montón, muchísimos, muchísimos casos que yo ni siquiera había escuchado. De pronto por aquí van a ver como... Eh, Casos que quizá ya los han escuchado en el YouTube, pero la verdad es que está muy completo y sumamente interesante. Y el último de los podcasts que quiero recomendarles, y no por eso menos importante, pero sí interesante, se llama Doctor Noche. Ahí les va, este es completamente diferente a lo que ya les he recomendado Porque es como una radionovela o algo parecido Plantéenselo así solamente Es un doctor que ocupa a un eh, médico pasante, algo así Y ah, en cada capítulo hay pacientes que acuden con este doctor Y van teniendo como esta historia narrativa que... Da miedo Psicológicamente da miedo Es un terror psicológico Porque de pronto estás escuchando como la historia De que llegó este paciente Y empieza a decir que se perdió Que tuvo esto, que tuvo aquello Y de pronto te dan un plot twist Que dices, ah caray, esto yo no lo veía venir Qué miedo Está sumamente interesante Hay un montón, un montón de capítulos La verdad es que está muy bien desarrollado y eh, si tú quieres asustarte un ratito o no sé, mientras manejas o vas caminando o vas en el autobús quieres escuchar alguno de estos eh, episodios, la verdad es que te van a gustar muchísimo y lo mejor es que te vas a llegar a asustar y eso es lo que buscamos, eso es lo que buscamos sí, es lo que buscamos y bueno, espero que les haya gustado mucho estas recomendaciones de podcast la verdad es que a mí me fascinan bastante y ya tenía muchísimas ganas de poderles compartir estos, eh, estos podcasts que últimamente he estado escuchando. Recuerden que tenemos parte 1 y parte 2 de podcast de terror, me parece. De todas formas, se los voy a poner por aquí arribita en alguna parte o aquí también abajito en la cajita para que vayan y los escuchen y los vean. Y lo recomienden con más amigos. Si ustedes tienen más podcasts de los que yo no he mencionado aquí ni en los anteriores. Por favor háganmelo saber también aquí abajito en los comentarios. Y yo felizmente los voy a ir a escuchar. Y eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho este video. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.